Hola chicos, mi nombre es Larisa, soy dermatóloga. Y en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la crema Axis, pero además, te voy a hacer una advertencia muy importante para que no pongas en peligro tu salud. Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Axis es una revolucionaria crema rejuvenecedora, totalmente natural, pensada para ti que te miras al espejo y te sientes mucho mayor de lo que realmente eres. Como toda mujer sabe, el tiempo no se detiene, nuestra piel comienza a envejecer con el paso de los años y se vuelve cada vez más flácida. La flacidez y las arrugas se hacen cada vez más visibles, haciendo que te disguste lo que ves cuando te miras al espejo, y con ello acabas intentando ocultar tu edad con pesados maquillajes que, en lugar de suavizar las líneas de expresión, solo empeoran las cosas, dejando aún más evidentes las arrugas de tu rostro. Si no soportas tu piel flácida, arrugada y apagada, la crema Axis es la solución para ti. Utilizando Axis, volverás a tener la juventud estampada en tu rostro, deshaciéndote de las arrugas que tanto te molestaban y recuperando así la autoestima. Independientemente de su edad, la crema Axis hace que su piel sea más bella y saludable, reduciendo drásticamente las arrugas, líneas finas, así como y piel flácida. Conseguirá una piel tan bella y sana que se sentirá como mínimo 20 años más joven. Cuando te pases la mano por la cara y notes la piel tersa, firme y sin arrugas, tu marido te mirará con más deseo y todo el mundo te dirá lo joven y guapa que estás. Y recuperarás la autoestima y la confianza en ti mismo. En pocas semanas usando la crema Axis te sentirás guapa como nunca antes te había sentido. Pero, ten mucho cuidado. Solo el producto original puede proporcionar todas estas ventajas, la gran demanda de este producto ha dado lugar a muchas falsificaciones, pero el Axis original solo se vende en el sitio web oficial del fabricante. Los productos falsificados, además de no funcionar, le hacen perder dinero y ponen en peligro su salud. Así que para ayudarte, he puesto el enlace al sitio web oficial en la descripción de este video para que puedas estar seguro de que obtendrás el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción, se le redirigirá al sitio web oficial, donde podrá realizar su pedido. Solo tienes que rellenar los campos con tu nombre, número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá junto contigo cuánto pedir. El producto llegará a tu casa en pocos días y solo pagarás cuando lo recibas. Si aún no estás seguro de si comprarlo o no, Axis ofrece una garantía de devolución del dinero de 365 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia del producto para obtener un reembolso completo. Pero date prisa. Miles de personas de todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Axis y comprando hasta 6 unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 1.500 unidades de Axis al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta por lo que hay que actuar con rapidez para adquirirlo antes de que se agoten las existencias. Pero recuerde, este producto solo se vende en el sitio web oficial, y el enlace al sitio web oficial se puede encontrar en la descripción de este video.